Hola, muy buenas a Tecnología Cripto. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente, voy a comentar unas noticias, un par de noticias que me han parecido interesantes y la verdad que son muy positivas para el mundo de las criptomonedas, sobre todo para Bitcoin, y es que El Salvador, tras unos días que hemos estado viendo noticias sobre ello, han aprobado esta mañana la ley que convierte a Bitcoin en moneda de curso legal. El presidente Nayib Bukele es el que ha presentado esto al Congreso de El Salvador y esta mañana ha sido confirmado y aprobado por la mayoría del congreso la verdad que para mí es una noticia fantástica que, que pueda llegar ya uno de los primeros países en ser eh, moneda de curso legal ya que japón ya, ya lo era aunque muchos titulares veáis ahora que el salvador es el primero japón en su momento no sé si fue el año pasado o hace eh, bueno hace creo que un, un par de años ya tiene Bitcoin como moneda de curso legal dentro de Japón, pero El Salvador va a ir un poquito más allá y en los 90 días siguientes van a dejar a, la, a las personas que quieran interactuar con el Bitcoin a partir de ahora que se preparen pues los comercios y demás para que empiecen a comerciar ya, ya hacer transferencias, recibir y enviar transferencias con la criptomoneda Bitcoin. Es una buena noticia, estos días hemos tenido de caída del mercado y hemos visto cómo ha empezado a recuperarse. Ahora vamos a ver la pantalla. En eh, la pantalla tengo aquí... La noticia de El Salvador se convierte en el primer país del mundo en el que Bitcoin se convierte en criptomoneda de curso legal, pero no sin polémica. Sí que es la verdad que hay siempre negacionistas y hay gente que no quiere aceptar en estos momentos, pero bueno, al final ha sido una ley que ha sido aprobada en el Congreso y que van a tenerla sí o sí. Después ahí decidirán ellos si quieren trabajar con el Bitcoin en algunos comercios o no o empresas. Pero lo que tenía que hacerse se ha hecho y ahí ya será las ovejas negras que dicen algunos si están conformes en aceptar y trabajar con el bitcoin o no vemos aquí al el presidente del Salvador a Bukele con los ojos láser aquí que le ponen siempre que hablan de criptomonedas algunos políticos y en principio aquí vemos el Salvador hace historia en el mundo de las criptodivisas según el Diario El Salvador la aprobación se produjo ...tras el dictamen favorable de la Comisión Financiera. El uso de Bitcoin, añaden, no afectará a la ley de integración monetaria que permite el uso del dólar. Bueno, aquí pues explicar un poco más detalladamente uh, qué afectará y cómo empezarán a implementarlo... ...pero las buenas noticias que tenemos más es que aparte de El Salvador... ...tras la aprobación en El Salvador en el Congreso de los Diputados de este país, que es muy pequeño... Pero esto ha estado influenciando o ha influenciado directamente a otros países vecinos en que entren también en el juego y empiecen a valorar si sí, poner en curso legal también el Bitcoin. Como puede ser Panamá y Paraguay, que lo vemos aquí. Panamá y Paraguay seguirían los pasos del Salvador en la adopción del Bitcoin. Esto pues la verdad que detrás del 1 va el 2 y con las buenas noticias que hemos tenido del Salvador ahora lo único que va a pasar es que empiecen progresivamente a estar añadiendo, sobre todo en los países latinoaméricos que tienen mucha inflación en su moneda, esto sería un gran potencial para su economía. O, o por lo menos yo pienso eso. Por ejemplo, para el diputado panameño Gabriel Silva, la decisión del de Salvador podría abrir un nuevo camino de desarrollo tecnológico, por lo que su país debería tomar acciones similares. El legislador aseguró entre el lunes 7 de junio que planteará una legislación que fomente el uso de las criptomonedas. Pues lo que digo, lo único que van a empezar a hacer para que no quedarse atrás estos países van a ser eh, implementando esta ley o estas reglas para poder empezar a trabajar con Bitcoin como moneda curso legal dentro de estos países. Por otro lado, también tenemos en Cointelegraph, diputados mexicanos pretenden seguir el ejemplo de los países vecinos con la legislación propuesta por Bitcoin o de Bitcoin, perdón. Eduardo Murat Hinojosa, senador del gobierno federal de México, ha dicho que presentará una propuesta a los legisladores aparentemente dirigida a la adopción de las criptomonedas en el país. En un tuit hoy, Hinojosa cambió su foto de perfil para mostrar al senador hablando en un micrófono con los iconos ojos láser. Aquí vemos, es típico cuando hablan de criptomonedas y demás los políticos o senadores o diputados, lo que fuese, ponerles los ojos láser para, como para darles un visto más así impactante. Por lo que dice Eduardo Murat, Hinojosa, voy a promover y proponer ante la Cámara de Diputados un marco legal para las criptomonedas en México. Y pone el hashtag de BTC. Para mí la verdad que estas tres noticias me parecen... Fantásticas para el mundo de las criptomonedas Es lo que hacía falta Creo que va a empezar a América Latina A tener una mejora en la economía con esto y una mejora de tecnología porque ya sabemos que en El Salvador había muchas personas que no tenían la facilidad de transaccionar como nosotros tenemos una banca electrónica de nuestro banco y demás. Pues muchas personas no tenían estas funciones o estas facilidades porque directamente allí no están tan avanzados en la tecnología como aquí en España o en algunos otros países latinoaméricos. Entonces, sabiendo esto, ...yo creo que vamos a tener una gran impulsión ahora... ...aparte de que creo que vamos a tener unas buenas subidas en el precio del Bitcoin y en alguna otra criptomoneda... ...creo que va a ser algo esencial para este movimiento... ...que va a ser el principio de, para que se unan otros muchos países dentro de este movimiento... ...con esto el vídeo de hoy me ha parecido bastante interesante subir un vídeo al respecto de estas noticias... Y si os gusta este tipo de contenido y queréis que suba más contenido de este tipo, así cortito, comentando algunas noticias, dejadmelo saber en los comentarios, darle mucho amor al vídeo, suscribiros, pulsad a la campanita y estad atentos porque estoy haciendo un par de vídeos bastante interesantes para el canal. Un saludo y hasta luego.